Hola, te damos la bienvenida a este nuevo video. Hoy verás con Steffi Search algunos ejemplos de conexiones en placas de pruebas más conocidas como protoboards. Buena suerte. Para complementar lo visto en el video de conexiones en protoboard, aprenderemos a conectar componentes en la placa de prueba. Primero tenemos una resistencia cuyos dos terminales están conectados en la misma columna. Es decir, que los terminales están conectados entre sí, ya que todos estos orificios están conectados verticalmente. Para saber si esta conexión es la correcta, utilizaremos nuestro multímetro. Conectamos el cable negro donde dice COM y el cable rojo donde está el símbolo de ohmios para medir resistencia. Encendemos nuestro multímetro, giramos la perilla hasta el valor máximo de resistencia que queremos medir, el cual en este caso es de 2 kiloohmios, ya que nuestra resistencia es de 1 kiloohmio. Tomamos las puntas de nuestro multímetro y la conectamos una en cada terminal de la resistencia. Vemos que el multímetro marca que la resistencia es de 0 ohmios. Esto es porque están conectados los dos terminales de la resistencia en el mismo punto, lo cual no es la manera correcta de conectar la resistencia o cualquier componente. Para medir el valor de un componente, el cual en este caso es una resistencia de una forma correcta, debemos asegurarnos que cada uno de sus terminales esté conectado en una columna diferente, como en este caso. Ahora utilizaremos las puntas de nuestro multímetro para conectarlas en cada terminal de la resistencia y medir su resistencia, la cual es de 0.967 kOhm, lo cual es igual a 967 ohm. Y así conectaríamos su componente de forma correcta. Haremos un ejemplo de conexiones en protoboard, el cual consta de conectar una resistencia y un LED a una fuente de voltaje. Previamente están conectados la resistencia del LED como lo podemos ver en este punto, están conectados verticalmente como lo habíamos explicado en el video de conexiones en protoboard. En un video más adelante, este Edge te enseñarán qué es una resistencia y un LED. Por el momento solo debes saber que el LED es un componente que emite luz cuando está bien conectado y que la resistencia limita la corriente que pasa por el LED para que este no se dañe. Normalmente utilizamos la sección donde está el más y el menos para conectar los terminales positivos y negativos de la fuente de voltaje Por esa razón procederemos a conectar el cable rojo El cual es el terminal positivo de la fuente Donde está el más Correcto. Y el terminal negativo de la fuente El cual es el cable negro Lo conectaremos donde está el menos En la hilera donde está el menos y así, ya tendríamos conectada nuestra fuente de alimentación. Ahora utilizamos un cable para conectar el terminal positivo de la fuente con el terminal de la resistencia que no está conectado a nada. Vemos que en la sección de abajo, la conexión es de manera horizontal. Este cable rojo, que es el positivo de la fuente, está conectado al cable de una manera horizontal y el cable está conectado a la resistencia de una manera vertical. Ahora tomamos otro cable para hacer la conexión del terminal negativo de la fuente con el LED Lo ubicamos en la fila donde está el menos y lo conectamos al terminal del LED que no está conectado a nada Vemos que el circuito quedó bien conectado ya que el LED está alumbrando Podemos comprobar que en la sección de abajo como les había explicado Acá está conectado horizontalmente y acá en la conexión del LED vuelve a estar conectado verticalmente. Deseamos que te hayas divertido mucho y te esperamos en el siguiente video.